bueno señores mire para que no se confundan ni se dejen estafar en el mercado le han vendido una piedra por ñame a este pequeño comerciante eh, este miren aquí qué otros productos tú vendes aquí en este en este negocio yo vendo lechosa piña naranja dulce pipiota uh -huh. aguacate ahí todo. vamos ahí estos aguacates miren señor los aguacates naranja, los aguacates déjame ver la naranja son de jugo la sí. naranja Ok, ok, ok, ok. ¿Y puede mantenerse uno humildemente con este negocio? Sí, yo me mantengo. Pues mándale un mensaje a los mercaderes con relación a la piedra que te vendieron por ñame. Bueno, yo le diría a ellos que no sigan haciendo esa, esa cosa mala. Esa fechoría. Esa fechoría, porque eso, eso es malo. ¿Y no le reclamaste tú ya a ellos no, al, o al comerciante? No, he ido, no he ido allá al mercado. Pues. Uh -huh. La mañana yo voy y se la llevo allá. ¿El nombre de usted? ¿Eh? el nombre de usted cuál es Alex. Alex, Alex bueno pues señores en el personaje laborioso del día tuvimos a Ale el frutero el hombre que vende aguacates y también estos hermosos plátanos muy hermosos los plátanos aquí aquí como llama este lugar aquí aquí la, la dubergé sector la Flore, la Flore. sector la flores